Bueno, aquí tenemos diferentes situaciones. Este centro lamentablemente no se le pudo hacer nada de mantenimiento porque el dinero que supuestamente debe de llegar a la Junta no llega. Aquí tenemos esta situación del agua, los baños, que no hay batería de baño para los niños. Esta parte tenemos aquí el pozo séptico que ya está lleno. Cuando llueve toda esta parte aquí se inunda. En aquel pabellón tenemos filtraciones, que es el área nueva, supuestamente, y así por el estilo. Eh, lamentablemente, pero hay que decir la verdad, el ministro sale en los programas diciendo que en la educación está todo bien, pero la realidad es otra. Esta es la realidad que tenemos. Limitaciones por todos los lados, en todos los sentidos. ¿Ninguna okay. respuesta del Ministerio de, de, de, de Educación? No hay respuesta ellos, no dan. Está, este centro está supuestamente para ser intervenido, tiene unos cuántos años que ya está para.. Desde que nosotros iniciamos la de peso tenemos seis años casi ya. Exactamente, seis años en espera de, de una remodelación Un o reparación o construir otro centro nuevo. peligro entonces el inicio del año en este centro. Bueno, pues las condiciones que hay peligran, que lo hemos iniciado cumpliendo ya nuestras funciones, responsablemente nosotros, pero las condiciones no son las mejores. Entonces, sí. nosotros tenemos un plan de la de la un plan de la política que se ha el para de la política. a de la de la la de de Y se me acompañó que no tengo ni idea,